Hola, soy Rodrigo Unzueta de la empresa mipanelsolar.com. Estamos aquí en mi casa en Miñuel y quiero explicarles cómo funciona la inyección a red con paneles fotovoltaicos. 95 watts fotovoltaicos monocristalinos instalados con un soporte afirmado a esta cumbrera del techo. En este momento y vamos a ver qué pasa con la corriente en este momento. La energía producida por los paneles que están en el techo viene aquí a este inversor. esto es un inversor a red que sincroniza la corriente producida con la corriente que viene de la red. En este momento estamos casi 30, 1020 watts. Siempre oscila un poco, depende de la cantidad de luz, pero va sincronizando con un enchufe cualquiera de la casa para ir inyectando junto con la red. Aquí como ven el consumo de la casa es menor a lo que estamos inyectando, por lo tanto el medidor anda hacia atrás, descontando cada watt que ingresa lo descuenta del contador. Por lo tanto la cuenta al fin de mes sale descontado lo inyectado menos lo gastado, que por lo general se hace una estimación o se revisa la cuenta cuánto el consumo y según eso se ubica la cantidad de paneles necesarios para que la cuenta esté en cero o descontar un porcentaje del final de mes.